Buenas tardes con todos. Soy Santiago Bravo Daza y soy de Perú. <coughs> en primer lugar, quiero agradecer a Dios porque me ha sanado y a todas las personas que están orando por mí. Pido por favor que sigan orando porque me tocan mis últimos exámenes para que me den de alta porque voy a cumplir tres años de tratamiento. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, me hace descansar en verdes pastos, me guía arroyos y tranquilas aguas, me dan más fuerzas y me guía por caminos rectos. Así ignora su nombre, aunque pase por más juros valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu padre, vale, tu corazón, me inspiran confianza. Has perdido tu perfume en mi cabeza. Has llenado mi copa de gozar. Todo esto me en la luz de mis días. Y en tu casa, os oh, adoraré los días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Amén. Esta oración con el Padre nuestro y otras oraciones más, son las que rezo todos los días. Muchas gracias a todos. Los quiero mucho. Chao. Chao.